Estamos haciendo un pequeño análisis del de socialismo a lo largo de la historia del de propio Lenin con su estructura política, su estructura comercial, su estructura co económica y saca una conclusión de todo que okay, dicen que la, la piola siempre se revienta por la parte más delgada. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia con el socialismo, que es un izquierdismo. Donde tratan de disfrazarlo supuestamente de un socialismo Porque nosotros le sacamos la conclusión al socialismo como tal la palabra encierra otras cosas Pero esto es una cuestión de poder bastante, bastante compleja la, la parte fundamental es que supuestamente aquí están los pobres y aquí están los ricos Entonces lo que hacen es quitarle a este y darle a este para que supuestamente se nivelen hasta ahí, pues en teoría, se ve muy fácil, se ve muy práctico y parece que diera resultado. Estos están muy contentos porque esto no han hecho nada y entonces vinieron de abajo hacia, hacia la mitad porque no hicieron nada, se lo regalaron, se lo dio, que es lo que supuestamente tratan de hacer con ese socialismo, es regalarles para que estos se nivelen, pero quitarles a estos. Entonces es muy fácil ...que un gobierno izquierdista, comunista, socialista... ...como ustedes lo quieran llamar, progresista... ...pues regale lo que no es de ellos... ...pues tan fácil que es quitarle a esto para darle a estos... ...y los que están en la mitad supuestamente son los, los padres de la patria... ...los que en este momento están tratando de hacernos reflejar... ...un socialismo del siglo XXI... ...y viene la cuestión de que después de que se acaben estos señores... ...porque estos señores cuando ve que comienzan a quitarle aquí... ...se van, se pierden... ¿Qué está pasando con Chile? Ya están. No llevo una semana de puesto el, el presidente de Chile. Ya están comenzando a desertar las empresas. Por ahí está pasando lo mismo con Colombia. Pasó en Venezuela, pasó en Cuba, pasó en Nicaragua. Los empresarios, al ver eso, chao, se van. ¿Por qué? Porque ellos no pretenden seguir trabajando aquí como mulas para que queden a un nivel acá, para que darle a estos vagos que no han querido hacer nada, que solamente viven de la misericordia de lo que llaman ellos la ayuda del gobierno como lo que pasa con los CLAP en Venezuela después de tanto fracaso los extremistas de izquierda disfrazándose en un supuesto socialismo del siglo XXI o metiendo a Simón Bolívar como, como insignia como el padre de la revolución bolivariana se llegó a una simple conclusión el mercado no puede salvar la utopía socialista de su propia miseria porque sí, es su propia miseria Ejemplos de cómo el odiado mercado ha rescatado la utopía socialista de su propia miseria siempre como cura, parcial y temporal, dado que a largo plazo el estatismo limita e incluso revierte las reformas. El régimen de Maduro y las políticas van directamente contra la gente, contra el poder adquisitivo de la gente. El chavismo demoró dos décadas. En admitir y esto es un total fracaso yo quiero que ustedes analicen bien todo lo que ha pasado porque aquí voy a hacer un relato de lo que ha pasado con otro régimen a lo largo de la historia incluyendo el mismo rusia y se van a dar cuenta que todos hacen lo mismo pero a lo último tienen que aceptar las cosas de que esto realmente es un fracaso y lo aceptó el propio Fidel Castro pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios, porque gracias a sus comentarios seguimos siendo los número uno, seguimos aquí de primeras dando lora y siendo los chismosos del paseo. Relata un estudiante la nueva política económica de Lenin. Cuando la estudié en décimo grado en Cuba, resurge una pregunta. ¿Cómo era posible que una dosis de capitalismo salvara al comunismo soviético? Nos resultó en ese momento paradójico. Luego en la Universidad de La Habana mi profesor de Economía Política del Socialismo no podía responder como si Lenin sabía que cierta liberación de la economía era beneficiosa. ¿Por qué no hizo estas reformas antes? ¿Por qué luego Stalin abandonó la NEP? la nueva política económica. Entonces comencé a creer que el mercado era superior al Estado en el manejo de la economía y que los jerarcas comunistas soviéticos y cubanos sabían esto. Incluso el propio Fidel Castro no tuvo más remedio que adoptar tímidas reformas de liberación económica a mediados del, del 93. Solo así pudo detener la caída libre de la economía de la isla. Que entre el 1990 y 1993 se había contraído en un 35%. Voy a ponerles un ejemplo de la Cuba y de la Venezuela. ¿Qué pasaba en su momento? Que resulta que ellos decían no al dólar no a los yanquis, no a, bueno, todo, todo lo que tuviera que ver con Estados Unidos era yanqui, imperialismo, eran los enemigos, aférrimos de ellos. ¿Pero qué pasa? La moneda de ellos comenzó a irse al suelo, tanto la cubana como la venezolana, al piso, piso, ¿cuánto vale un bolívar? No vale nada, vale más el papel, se fueron para el suelo. ¿Qué pasó? Les tocó acudir al dólar, acudir a los mercados internacionales, hacer los canjes, los trueques, como lo quieran llamar, y aceptar que es la política que ellos tienen, perdieron. Entonces, al recibir eso, da una aparente, aparente mejora en la economía. O sea, de momento, después de estar en el propio suelo, pues ya dolarizando las cosas cambia un poco el mercado. Pero no es la solución. Estas reformas siempre han dependido de cuánta autonomía económica las nomenclaturas están dispuestas a dar con migajas a los individuos la utopía del desarrollo socialista en 1965 otro intento fallido del leviatán soviético por reformarse ese fue un fracaso entre 1952 y 1974 las reformas de yugoslavia de tito sin embargo la empresa privada hizo que no formara ni mercados ni capitales ni de trabajo provocando así una asignación incorrecta de recursos en la economía y el adiós al socialismo del mercado en 1974. Eso fue en Yugoslavia. Con la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968, Alexander Duxer no tuvo tiempo de ver el resultado de sus reformas. Las colas que se veían en otros países de la Europa del Este socialista aquí eran poco frecuentes. En 1990, luego de celebrar elecciones por primera vez en más de cuatro décadas, el país decidió alejarse completamente del estatismo económico. Nuevo mecanismo económico, parecido a lo de Stalin. También se llamaron la reforma a partir de 1985 como consecuencia Laos. Oígase bien, Laos sigue siendo el país más pobre del sudeste asiático a excepción del pequeño Timor Oriental. Ahora miremos algo que nos acarrea y que nos compete más a nosotros por primera vez desde el 2013 la economía venezolana crecerá o al menos se contraerá menos que en otros años anteriores este es el resultado de las tímidas reformas que comenzaron a fines del 2019 que desde entonces el régimen de caracas viene aplicando vuelvo y lo que digo aparece una supuesta activación a la economía cómo primero dolarizan Acaban prácticamente con la moneda, el bolívar y comienza que decían ellos que el, el dólar era un cáncer, era un veneno, que era eso, era maldito. Sí, pero ahora lo ven como bendito porque ese fue el que al, al activar eso por medio del dólar, ahorita aparecen los bodegones y obviamente hay gente rica en, en Venezuela, Entonces aparecen un grupito de consumidores y una rotación del, del dólar. Ahora, no olvidemos que hay más de 6 millones de migrantes que están desde afuera girando, girando, y todo a base del dólar. O sea, pueden estar en, en Colombia girando pesos, pero se convierten a dólares y en dólares se convierten allá en la plata que ellos están manejando, y ahí es donde comienza a crecer la economía. Es, vuelvo y digo, es aparentemente una solución, pero eso es aparentemente por un par de años, porque vuelvo y digo, se acaban estos que son los ricos, y aquí están los pobres y comienzan a nivelarse, y después los, los ricos que se, que se avisparon salieron corriendo, y los otros que están aquí van a ser así, porque ellos no van a seguir trabajando para estos vagos, y ahí se acaba la famosa idea que tenía Lenin en su momento, el levantamiento del control de precios y divisas, la permisión de una economía informalmente dolarizada, el fomento de la inversión extranjera, sobre todo en el sector de los hidrocarburos y una política macroeconómica alejada del más puro estilo del, del populismo chavista. En junio del 2021, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del chavismo, comentó sobre las medidas que durante 20 años aplicó su propio régimen. No se puede decir que lo que se hizo era socialismo. No esas políticas iban directamente contra la gente, contra el poder adquisitivo de la gente. El chavismo demoró, oígase bien, el chavismo demoró dos décadas en admitir su fracaso. Todavía el país tiene los niveles de inflación más altos del mundo, una extrema pobreza que alcanza al 77% de la población y una corrupción grotesca. El alcance y resultados de estas reformas, por desgracia, serán limitados. Ahora, la pregunta que viene a todo esto es, ¿qué vamos a hacer? Supuestamente se ven, se ven, se ve lo que ha pasado a lo largo de todos estos años. Se ve que esto ha sido un problema de nunca acabar, se ve que ha sido un total fracaso y más sin embargo siguen implementando esos estilos de vida, esas eh, estructuras y aún así la gente sigue creyendo. Eso es lo que hay y eso es lo, lo que les dejo. Hasta una próxima oportunidad.